siempre fumo marihuana y siempre ando vestido de blanco. Yo no pensaba que algunas celebridades fuman Lamentablemente, cuando eres famoso, la gente te quiere solamente por eso, por la fama. Yo, por lo menos, estaba en pura eh, de, de Los pagos siempre han pegado, siempre han abusado, siempre han robado, los milicos también. Habían pasado a de agua antes que explotara todo esta Hoy un día especial estoy un poco nervioso porque tengo invitados en la casa y cuando uno tiene invitados en la casa tiene que sacar lo mejor de uno el mejor espíritu, lo mejor, la mejor... todo lo que tiene, aunque tenga poco porque hay personas para invitar a la televisión pero hay amigos para invitar a la casa ¡Guau! ¿Qué, wow, ¿Qué pasa? ¡Qué ¿No sabéis cómo querías? Padre, más grande. Oye, mi perra, la blanca, mira. Te está haciendo homenaje, papá. No, aquí estoy con el familión. Cuando nos juntamos aquí con los niños, sosadito pero hice un lugar especial para esta junta. Porque acá son las juntas, pues mira. Bueno, Aquí bueno. para estar con la familia, acá son las juntas con los amigos. Lo primero que quiero hacer es que presentarte a Atenea, mira ya yeah, yeah. Ah, pero ya lo conoces, ¿viste? ¿Te gustan ah, bueno, las? La... La... Más que nada me gusta la zapatilla blanca, más que la de iPhone y como son, son las más limpias encuentro yo. ¿Sí? Sí. Pero está bien, ¿no? ¿eh? Tonoando la zapatilla, ¿no? Sí, o sea, que está bien, que está bien el mixtario con ¿vale, la de F1? Sí, vos. y que la zapatilla comunica el tiro, ¿no? Sí, aparte. Sí, la gente siempre, siempre he escuchado que la gente dice que lo primero que te mira la son las la dientes y las zapatillas. Zapatillas, la vamos, vamos, que después te las cambiamos. ¿Cuánto eres? Yo, 41, ¿y tú? 46, pero. Ah, no! <risa> <risa> te voy a sentar allá. Oye, este ni lo pide, ¿ah? Es que este, este es para el final. Este no tenés que, que tocarlo, ¿no? Yo no, de aquí? Este, esta es mi sorpresa para ti, esta está al final. ¿eh? Pero al final. Oye, ¿En qué estáis? ¿En qué estáis? ¿Estás hace unos días un tema nuevo? Sí, saqué un tema hace poco, sí. pero en verdad fue como de, de bien. Bueno, yo siempre mi música la he hecho así bien, como que no estoy ni ahí, no, no pongo fechas, yo llego, no me llevo la música, como que lo que me salga del corazón. Y ese tema, eh, estábamos en el estudio, así estábamos vacilando con unas amigas, con una cerveza, y de repente nos prendimos así, vaya escuché el tema y dije, hoy si le hago el Spanish Remix y en el momento me puse a escribir, lo, lo terminé como media hora y después lo grabamos como diez minutos. Andáis con tu vieja presente igual, sí está porque y... si estáis está con un grupo de amigos, estáis vacilando ¿Y, ¿Y por qué tu mamá? ¿Por qué tu mamá? ¿Por qué, por qué es como ahí, es ese, el centro como de de tu emoción, más que, más allá de tu música, de tu emoción, ¿por qué? Yo creo que porque con mi mamá, mi mamá ha sido como mi compañera de vida, más que mi más que mamá, bueno, que las mamás son amigas, son compañeras, de de todo, pero, hace como que mi mamá tenemos una, una, bonita historia y una bonita conexión también, siempre nos amamos mucho y siempre va a ser así. ¿Te creí? el en el que está? No, porque eh, de repente tú, me imagino que estoy en la noche, ahí, sanito, mirando para arriba. Y decir, de, de puta, tengo todavía este edad, soy chico y estoy aquí, en, entrando en, en las buenas ligas. De repente me pasa. Pero, no sé, siento que no hay que perder la humildad, ¿no? Siento que hay que tener los pies en la tierra y usar la fama para algunas cosas, ¿no? Hey, sí, Media ¿Te, ¿Te gusta...? ¿Cómo la gente te ve el día o no? ¿Cómo la gente te habla de ti, lo que lo que se conversa de ti? ¿Te gusta eh, eh, ser el referente que hoy día eres? Como 50 y 50, porque igual me gustaba mi vida normal. Pues. Yo, siempre he sido, me, yo siempre me he sentido como una persona normal. no. Entonces, me gusta más o menos. Siento que la gente cambió la forma de mirarme, no la forma yo como de ser, ¿me entendés? Yo no cambié, la gente cambió la forma de mirarme. Lamentablemente cuando eres famoso la gente te quiere solamente por eso, por la fama, entonces es difícil encontrar personas, personas sinceras, pero a la vez también es bueno porque las personas que van quedando en el camino son las personas que de verdad quieren estar contigo, no, no, los de, no por la fama, ¿me entendido? no Yo creo que a ti te pasa también. Estás desilusionado de amigos, ¿no? Sí, igual, no sé si... Así como de amigos de tantos años, pero, por ejemplo, gente que sí le ha agarrado cariño y salen medio chanta igual es fome, como que duele un poco. Porque yo soy, soy, soy como corazón de abuela y, y de repente que te fallen igual es fome. ¿Estás haciendo, hambre papá? Sí, sí, sí, para fumar. Ah, no, no quiero, que me lo <risa> No me lo diga No le voy a tirar una cestuna arriba, tío. Lo vi. Lo vi cuando le lo... <risa> <risa> ¿Y lo viste? Lo vi cuando tiré el, el, el, el cuesco y dije, ah, la verdad. Te damos hambre no? Te damos hambre. Yo, yo, yo, yo, el encendedor, pero tú la, ya, ya amable, te, te, te, te, tú tenías la... No ¿Me vas a prender tú? ¿Sí? Ya. No ¿Me vas a prender no? ya. ya, sí, porque te quería probar. Te quería <risa> probar. Es bueno sí ah. ¿eh? ¿Qué? fuma marihuana? In invertido. No, en esta. En esta marihuana, se <risa> sabe bien esta, Sí, esta ya está plantada al final. ¿Es tuya? <risa> Te llevo allá, después? ¿Qué? Al lado del baño, tal. Allá hasta el baño también. es la tuya? Sí. Pero no. <risa> ando de blanco, ando como de hago <risa> Estoy acostumbrado, así. Siempre se me mancha la ropa blanca con ceniza. Porque te gusta el blanco, fumo, siempre fumo marihuana y siempre ando vestido de blanco. Sí, te gusta la ropa blanca. ¿no? Sí, me gusta de este blanco. ¿Por qué qué es lo que? ¿Por qué? Yo te el blanco resalta y además como un color elegante. Está bueno, ¿no? Está bueno. No, no aguarda. el logo está igual. Porque yo no pensaba que algunas celebridades fumaban. ¿En serio? Por lo menos en cámara no, porque tú sabes cómo son la gente, los chilenos, los prejuicios Y ya las cosas igual han cambiado, pero hay gente que sigue siendo conservadora un poco, creo yo Pero... En el sentido de la marihuana ¿Sí? pero bueno, yo estoy que han cambiado estas cosas en la cultura chilena igual con Pero yo tú estoy... convivías tú con la marihuana y con tu amigos Ya todos los días fumo marihuana Yo estoy con mis amigos que fuman marihuana todos los días también <risa> Permiso ¿Quieres jugo? <risa> Un poquito. Hace, hace tiempo que no me servían jugo, ¿no? Como que uno siempre sirve, ¿no? No sé quién te servirá, ¿no? <risa> ¿Te igual todo jugo a día, más o menos. No, hay que limpiar el cuerpo. Cuando uno es bueno para vacilar, ¿no? hay que limpiar el cuerpo. ¿Y tú sí es bueno para vacilar? Sí, igual vacilar. Es que es la edad, pa, aparte es la edad, estoy en el boom. Esas son las cosas que te digo que uno se puede aprovechar con la fama. Envita chiquilla. <risa> Pero fuiste infiel. Ya toda la vida. Y lamentablemente sí. ese es mi mal. Por eso no por lo leo. Mejor. Es mejor porque si no puro que haces daño. Claro. Mejor. Ya te conocí. Sí, mejor, ya lo no... conozco. Por lo menos con pareja todavía no. Hasta que ya. Que la tiene un hijo o algo así. Cosas que no van a pasar todavía. Oye, eh. Que... Yo voy a igual traje una cosita para que El probara, sí, Pero si yo es, estoy ¿sí? abierto. Sí, vale. Yo estoy abierto a, a, a, a todo y ah. aquí la... Ya no, si se termina este. Sí. Yo, Oye, me se... mandado andado rápido, ¿eh? Hay que generar confianza. Cañonero, sí. hizo y Sánchez. ¿Por qué les Sánchez? Su velocidad. Ah, sí, rápido, rápido. Ah, ¿su velocidad? vamos es que... la punta. que aquí le voy a tirar a... Atenea, porque estuve hablando con tus amigos. ¿Cuál estoy ahí, es? De, y, y todo esto, porque quiero, quiero saber por qué este es tu, tu tema favorito, mire. Mira. mira. ¿Eh? mira. Ahí, ah, sí, mira. Oh. No me mires la caja porque está al final, ¿eh? La caja al final. sí este te mira. Este te va a para los pelos. ¿Se te paran los pelos? Sí. Ah, ¿Y por qué? Porque. No sé, me trae recuerdos como de cuando era chico, aparte yo iba a tomar Sur cuando chico, entonces como que me trae recuerdos de mis abuelos, de cuando iba al Sur, de un poco de cuando era chico. Es como un conjunto de emociones que me hace sentir la canción, me entendía, ¿no? Aparte que es buen tema. Y el, el piano, sobre todo el piano, es el como que algo me transmite. Algo debe ser del cerebro, como uno que sabe si la mente es tan grande. Y lo cantaba, yo no lo. Sí, lo ah, cantaba y lo gritaba no, no, no. no, en verdad no, me, me gusta escucharlo cuando voy en mis viajes, cuando quiero relajarme, es como un tema que me relaja, ¿no? es un tema que me gusta escuchar, en el oído se siente rico. ¿No has hablado nunca con Jorge González? No, me gustaría, he leído los dado no, del oído de los chilenos. ¿Te gustaría conocerlo? Sí, a ver, que. Dice las guas como son, no? Pues, igual no, como le gusta a la gente. Pero igual que, que tú, Gracias, Eso me gusta, es uno de mis referentes. Puta, que, que, que sería bonito ahí su, su conversa, ¿no? Una conversa, sí. Una canción difícil porque son muy diferentes musicalmente, pero quizás era una conversación con bueno, algunas cosas. Oye, tengo otra, tengo... Mm. Mm. Ese tema me lo dedicó mi mamá cuando era chico. No me acuerdo harto de mi hermana que, fallece, que, que no alcanzó a nacer, que nació y falleció de mi mamá. ¿Cómo na nació? Y, y, y, y, y ¿En el parto? un poquito después. Como En el parto, pero mi mamá sabía que iba a nacer y como que mi mamá ya sabía, no sé si sabía o no, pero, pero como que venía con una deformidad, ¿me entendía? ¿no? Perfecto. Y parece que esa deformidad venía con muchos más problemas y cuando nació ya murió claro. claro, pasa que algunas babuitas nacen y tienen unas horas de vida sí, solamente. ¿no? Sí, como algo así fue. Entonces y como ese el ángel que siempre mi mamá me contaba que uno tenía arriba y me contaba me, con esa canción. ¿Es tu ángel? Sí, yo. y tengo hartos ángeles más. Pero este uno, digamos, ¿no? Este sí, uno. pero bueno, así me recuerdo a mi hermana. ¿Le pusieron nombre? Sí, se no? llama sí, sí, Javiera, igual que mi hermana que ahora está, que mi hermana que está viva, mi hermana que nació, que es más chica que yo, ella se llama Javier. O sea, tenés dos Javieras, ¿no? Dos Javieras, sí. Bacán. Oye, si no tenemos dos ¿eh? ¿me dejaste...? ¿Me dejaste...? <risa> sí, esa canción es, es como fuerte para ¿no? mí. ¿Es linda igual o no? Es bonita demasiado, musicalmente también. Tengo hartos sentido femenino más activos que algunos otros hombres, quizás. Debe ser porque me he criado con puras mujeres. Yo creo que los que se crían con... Con puras mujeres eh, son más sensibles a, la, a, a conocer, a escuchar, y les va mejor con las mujeres. Igual ya... Sí, yo creo que sí. Igual soy criado con mi abuela, mi mamá. Puras mujeres, mi madrina, digamos, ahí todo. ¿Qué haces con ¡No! con respeto? pero ¿Todo con respeto? ¿Todo con Ahí es la invitación, ahí es la <risa> invitación. <risa> Te gusta la cintura, ¿verdad? Y yo le tenía poca fe. ¿Mm? Dije, no, ¿por qué vas a poner Me gustan la cintura las cinturas negras. Las verdes igual son buenas. Me gustan las que tienen cosas adentro. ¿Cómo es tu relación con la muerte? ¿Hablaste de, ¿Con de la, muerte? la jagerita y tú? ¿Tu sí. relación con la muerte? No, igual... Eh, yo por lo menos estaba una pura época de morirme. Es que yo me acuerdo que fue una vez que me, dejé, me dejé con un... Con un hilo. Un hilo de apio. <risa> Me quedó el afio aquí, un hilo, y el otro pedazo de afio aquí, ¿me entendió, no? Ay, ¿No? Casi me muero. Pero no salvé. Pero... Y otras veces... Pero para, te quedó, te quedó como acá y, y no podía ir a respirar. No. Eh, no podía respirar. Y... ¿Y te hicieron las maniobras? No, no, no. Mi, mi, mi, mi papá me agarró, me abrió la boca y me metió la mano casi entera para sacarme y me salvó. Salió. ¿Y qué ha tenías tú? Tenía como... Cinco años. ¿Y ahora comí apio? Sí, igual. <risa> pero con cuidado. ¿eh? Sí, sos apiopalta, pero con cuidado. Así la pedí, me trae así hilo. un pollo apio balto con cuidado. Y sin le, y sin, y sin, sin hilo, hilo, sin hilo. <risa> ¿Qué tomas igual, de Cuando tomas una cosita. Mmm. Me gustan las ¿qué ¿no? ¿Esto es la michelada? ¿Dónde te la haces tú? No, me la hago yo, pero de repente me la hacen ¿Sí? O sí, Colola, te hacía la de con Lola, ¿no? No. Si ¿Sí, yo hacía. Otras cosas. ¿no? Ah bueno, sí, dejémoslo ahí. <risa> Hagamos ah, ¿no? un. hermano. Ahí está. Se me manchan todas las pelos. La guay es una complicación, ¿ah? ¿eh? A dormir igual es molestoso. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Porque ya me gustó el principio, pero ya está Ya la wey está complicada. A mí me gusta, pero.. <risa> es que ¿sabes qué es lo que pasa? que ya realmente me dan ganas de cortármelo, pero digo, he gastado tanta plata y tiempo en esta guay para, para, para <ríe> cortarme el pelo ni que nada. Oye, ¿tú, ¿y tú, ¿tú qué me trajiste regalo? ¿Dijiste que te dicho yo? No sé tengo las cuestiones. Bueno. esa carta. ¿Dónde está el...? ¿Qué te parece? <risa> ¿Qué? Sí, qué amor. ¿Mm? ¿Sí? Vamos a hacerte un... Queríamos que fuera Wild pero se nos acabó el gas. ¿No tenías... ¿Qué vos? guarda? un Un soplete. ¿Un soplete? ¿No tenías soplete? Ah, tengo soplete. Al... Ah, ahí me mataron. ¿Quiénes son los cabros acá? Son mis amigos. ¿Quién no es barbero? Su... barbero me dice... Ah, eh, Angelito. Angelito ¿estás está. ¿Está Angel... que ¿Ya lo conocí? Sí. De estos son chichiganos, ¿no? Sí, ellos son amigos míos. ¿Por qué son, tan importante? Son más que chichiganos, son más amigos míos. ¿no? ¿Por qué es tan importante para ti chichigano? Mm, en verdad, no es tan importante. Eh, nosotros somos, somos como somos nomás y eso yo creo que termina... Nosotros no nos damos la importancia que la gente nos daba, ¿me no. Nosotros somos nomás. ¿Qué te dones chichicano? ¿Qué te dones amiguitos de los ¿Sí? Mi amiguito sí lo quería Te tengo acá un regalito, vamos. Haz un pito luego para que se vea un pito con rosa. Hicimos uno ya así. Con rosa. Ya estamos hablando. ¿Te la traes sí, compañero. Hay que regalarle. No te abrases. ¿Viste de Islandia? sé, que. qué? Sí, pues, hermano. Totalmente. bueno que a ahí tu padrino sabe quién es lo que habrá. Sí? Pero cachai que ahora va a seguir irlandés? Sí, ¿y por qué, qué es lo que habrá si...? Mira, te interesó. Porque me, me gustaba que... el... el personaje. ¿Después te lo. Me gustaba el padrino. Yo comentaba, decía, siempre la cultura y la música va antes. Tú antes eh, visualizabas esta situación, ¿cachai? El abuso, la injusticia. Un poco de inequidad y... Paz. Que la gente piensa que esta guarda, ahora no, va a de siempre, solamente que algo, la gente se informa un poco más, quizás yo creo. Y nada, se levantaron la gente como tenía que ser, ¿no? Porque los pacos siempre han pegado, siempre han abusado, siempre han robado. Los milicos también. Han, habían pasado a la de agua antes que explotara toda esta cuestión. Habían salido alto de Paco. Bien la gente empezó a tomar fuerza, ¿no? ¿Qué te pasa cuando los cabros del barrio alto escuchan tu música? Eh? La causa bien, pues no, porque me, me va a causar mal porque son, sí, porque bien. son cuicos. Bueno, te... no me importa. Ahora, antes, antes yo era como un poco más clasista, como que, pero a las finales caí en el sí, mismo juego fíjate. que la de ellos, pues, de ser clasista. Entonces eh, me dejó de importarme encima. Si ellos me apoyan, ¿por qué voy a hacer así mala clase? No es el... culpa de ellos nacer con más plata que, yo, que uno. Oye, y, y por eso es lo que te nazca ahí en el. lo que te nazca escribir, pues, eh, O dibujar, o. o lo que te nazca, digamos. Tengo que marcar lo que creímos, ¿no? Para que te crean. Está bien. Va a ser los Es la mira. Está ah, bueno. Era. Se ha asomado. Va aquí. Qué entero volado. Uh -huh. <deóstate> no, que pregunta, que a la no, no, que no, que la gente. yo pensé que, pues claro, que, <actresses> si. bueno, -Que bueno. eran <de��> no, no, no, no. No, no, no, no. no. No, pero estamos fuera. Bien o no? Tuvo. Sí, ¿Para qué nos hacen fumar si no sabes cómo nos ponemos? <risa> ¿Todo bien o no? Muchas gracias, queridos. Lo único que nos faltó, bolito, después era ir a mear allá oh, atrás, No me vayas mear las zapatillas. No me vayas no me a mear no me mea, las zapatillas, weón. <risa> No me vaya a las zapatillas, ¿no? Claro, me sale el Yo siempre pensé que este era el mejor cierre para cualquier película. La mejor entrevista tiene que terminar así, ¿o no? Así es. Es que yo tomé mucha michelada, pues. Algo está saliendo. No, lo necesitaba. Esto bien. Hahahaha <laughs> <laughs>